Zaini Car TV, presente en el showroom de la firma Cooper Failed. Estoy con Claudio, que es uno de los dueños y representantes. Y bueno, como siempre, gracias por invitarnos. Bueno, Marcos, bienvenidos nuevamente. Ya sabés que son habitués de acá. Habitués, sí. Aparte, siempre estamos... Che, Claudio, ¿y qué onda con la linterna? ¿Qué pasó ¿Cómo? con el, Lo volvemos loco todo el tiempo porque queremos... Sí, hacer ¿Qué novedad hay ¿Qué, no no no novedad hay? ¿Qué novedad hay? Bueno, y siempre de acá, del otro lado, les tiramos alguna novedad. ¿Sabés que estuve con un par de chapistas y me dijeron, che, hablaron con Claudio de los paneles endotérmicos. ¿Cómo, te, cómo fue con eso? ¿Cómo fue el mercado? ¿Cómo...? cómo va evolucionando, ¿no? Porque cada día hay que mejorar los talleres porque obviamente la, la competencia es feroz. Exactamente. Como vos decís, es, cada día, si uno no va mejorando poco a poco y ganando un puntito más de rentabilidad, de productividad, la competencia, como vos decís, es feroz y te termina comiendo, te termina devorando. Sí. Entonces, nosotros tratamos de ayudar ahí, de ir a, a, al hueso en ese sentido y poder darles herramientas para que mejoren día a día la productividad. Claro. Y la única manera, lamento decirles, o para bien de otros, que se alegran con la tecnología, es incorporar tecnología a todo lo que son los procesos productivos. ¿verdad? ¿Cómo es que ya tiene un panel endotérmico en realidad hay? y las diferencias de las temperaturas para regular? Bien, bueno, lo más importante de, la, de esta nueva tecnología de paneles endotérmicos es saber que son perfectamente adaptables a cualquier tipo de cabina. No importa el año, no importa el modelo, eh, puede ser adaptable incluso a cuartos de pintado en talleres que por ahí todavía no llegaron a tener su cabina, pueden adaptarlo y convertir ese cuarto de pintado en un horno. Ahora bien, ¿cómo funciona esto, esta tecnología nueva que, es, que se diseñó en Italia? Este panel trabaja con el sistema como si fuera el panel eh, EcoSol, que usábamos siempre en los hogares. Sí. Y, ¿Y cuál es el, el principal motivo? Primero, mejorar la productividad. Y segundo... ...poder dejar una huella menor de carbono en el medio ambiente. El consumo que tiene es muy, muy mínimo... es realmente eh, ...y con respecto a lo que es gas y gasoil... ...que son los sistemas tradicionales... ...realmente genera un ahorro en, en tiempo y en dinero... Eh, ...de un, más o menos un 30% ¿sí? en tiempos. Claudio, si una persona por ejemplo está interesada... ...tiene una cabina vieja y, y dice... ...uy, sale mucha plata a hacer algo nuevo... ...y quizás quisiera hacer una adaptación... ¿Cómo hacen ellos para ubicarte y obviamente tener el acceso a modificar su cabina? ¿no? Exacto, bueno, cualquiera que esté interesado en profundizar sobre estos temas nos puede contactar a través de la página web o el Facebook, que van a figurar seguramente aquí abajo, sí. eh, y se contactan con nosotros, nos envían un formulario mandándonos su inquietud y algún asesor técnico nuestro los va a contactar y vamos a coordinar seguramente para que vengan al showroom, que lo prueben. Como siempre digo, sí, lo, lo más importante es probarlo, es tocar, es verlo, verlo en marcha. Claro, perfecto. Así bueno, Claudio, gracias como siempre, es un placer. Y gracias bueno, muchas personas, inclusive antiguos, profesionales o nuevas, no, sí. nuevos, nuevos, nuevos interesados en el rubro, qué mejor que conocer estos paneles de Bueno, Gracias por todo. ¿sí? Bueno, muchas gracias y son siempre bienvenidos. Gracias, eh. Y ahora, como te decimos, como siempre, junto en este caso con Claudio, que te quedes porque falta ver mucho más Shiny Cars TV.